Estas fueron las declaraciones de Horizon Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, en este municipio de San Francisco de Macorís, luego de los disturbios escenificados ayer miércoles. Eh, no, eso fue personal de ayer, que vino de refuerzo y lo tenemos aquí, y tenemos que tenerlo hasta en disposición superior. Van bueno, a mantener la seguridad con... en sectores si y de San Francisco. La, no cosa decir... está normal, la cosa está normal, la gente ha entendido que es un fallo judicial que apelen todos los que quieran, lo que deben apelar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.